Donde se ve el de niño y la de los cinco niños Bien y qué? Pues bien si lo recuerdan Aquí aquí va un breve resumen de lo que pasó en el capítulo anterior Como recordarán en el capítulo anterior El, el papá de Sakura Kinomoto y la misma Sakura Escombraron un, un mueble viejo en ese mueble encontraron, encontraron un libro de un álbum de fotografías donde aparece el papá de Sakura de Niño y los cinco niños de nombres Usutabu, Orofeuso, Gea, Maryland y Freddy Ellos estudiaron en la escuela primaria de Tomoe, en el mismo grupo que Sakura y en el turno, turno. Bueno, después de que su papá les habl le habló de ellos, Sakura decidió, le dijo a su papá que quería ir al panteón a ver dónde estaba la, dónde estaba la tumba de sus antiguos amigos de la escuela primaria de Luego, El papá de Sakura Kinomoto con mucho gusto aceptó. Tres horas de camino, finalmente llegaron a ese panteón, donde estaba la tumba de su mamá y la de los cinco niños ya mencionados con anterioridad. Aprovecharon y limpiaron la tumba de la señora Nadeshko. Entonces, después de que limpiaron la tumba de la señora Nadeshko, Sakura Kinomoto se dio media vuelta y vio la tumba de sus, de sus antiguos amigos. Sus tumbas estaban muy maltratadas, llenas de polvo y mucha tierra, con maleza. Entonces Sakura Kinomoto le dijo a su papá. Es la tumba de mis, de mis antiguos amigos. Está muy sucia, muy abandonada. El papá de Sakura. El... Así Sakura es que estas tumbas no las vienen a visitar desde hace mucho tiempo. Pero yo las voy a limpiar. Entonces Sakura comenzó a limpiar la tumba de, los, de sus cinco amigos. Juntos hasta que finalmente terminó. Regresarían a su casa a bañarse y a prepararse para el día siguiente. Cuando ellos asistieron, asistieron fueron al panteón. Era, era domingo. tenían que prepararse para la jornada del día, de, del día, para la jornada escolar del día siguiente y la jornada laboral del, día, del mismo día. Una vez que Hisakura Kinomoto terminó de bañarse, preparó sus cosas y se durmió. En ese eh, una vez ya dormida, tuvo un sueño, donde se veía a su mamá junto con los cinco niños. La señora Nadeshko vio a su hija en el sueño y le dijo que la acompañara, que quería que, que conociera a unas personas. Efectivamente, esas personas eran los cinco niños. Que había visto en la foto, vestidos con su uniforme escolar de la escuela primaria de Tomoeda. Y Sakura en pijama. Les dije, Sakura en pijama le dijo a su mamá. Y a la mamá. Y a sus amigos. Ustedes son los niños que aparecen en la misma, en, la, en el álbum de fotos de mi papá. Ofeuso le dijo, así es Sakura, nosotros fuimos estudiantes de tu, tu papá antes de que nacieras y que antes de que conociera a tu mamá, Sakura Kinomoto dijo, sí, sí, me lo comento. Uso, Usuta... Nosotros le dimos un libro de cartas que resguardemos desde el kinder hasta el cuarto año de primaria. Se lo di como recuerdo para cuando fuéramos, cuando nos fuéramos de la escuela. Con mucho gustoso, lo aceptó, lo guardó en su maleta y lo llevó a su casa y lo puso y nos dijo que lo iba a poner en un librero que tenía en su, en el, en su casa. ...finalmente llegó la, la hora de, de despertar... ...Sakura Kinomoto despertó... ...desayuno... ...y una vez que terminó de desayunar se fue a su escuela... Camino a su escuela... ...se encontró a Yukito como siempre... ...una vez ya adentro en, en, en, en la escuela... ...y antes de que empezara la clase le dijo a Tomoyo que había tenido un sueño un sueño donde se veía a su mamá y cinco ni niños con el uniforme de la escuela primaria de Tomoera Tomoyo le dijo que qué niños eran y que si los conocía Sakura Kinomoto le dijo ya no los veremos ni los conocemos, Tomo Tomoyo le dijo, ¿por qué no saben, Ellos sí están muertos desde hace tiempo. Sus nombres son Gusutabu, Orofeuso y Gea. Son hermanos y también tienen a sus dos amigos que también son hermanos. Ferinan y Melvin. Ellos estudiaron en la eh, aquí en la escuela primaria de Tomoeda, en el mismo grupo donde estamos ahora Tomoyo. Mi papá fue su maestro. Esos niños sabían de las cartas clau y me dijo, que en el tiempo que, la, que las resguardaron tuvieron que enfrentarse con muchos problemas, ya que muchos monstruos las querían. Acá las querían tener para destruir el mundo. Orofuso uh, me quedé sorprendida y le dije a, uh, a uno de ellos: "Yo estoy, eh, yo, yo estoy atrapando las cartas Clo". Orofuso me dijo: "Qué bueno que las estés atrapando y espero que las consigas todas, porque si las cartas Clo caen en manos..." malignas van a ocasionar un tremendo caos y la destrucción del mundo Tomoyo le dijo que eso no te lo había dicho Kero cuando lo conoce, cuando, cuando lo conociste Sí, pero esta madre pero es evidente lo, lo que me dijo Kero y ese niño llamado Orfeus. tengo que recolectar todas las cartas creo antes de que caigan en manos en manas manos y destruyan el mundo. Tomoyo le dijo, genial Sakura, allí estaré. Cuando atrapes todas las cartas, Glow. Sakura no le no le dio mucha pena. Le dijo, ven a Fin. y ese es el fin de la historia, eso es todo, y nos vemos en un próximo video, hasta entonces, bye.